La idea es dividir en un grid en dos partes, por un lado la imagen y por otro lado los botones de nuestra ventana modal y de nuestro formulario. Creamos un nuevo div con la clase row y dentro creamos dos div con las clases md 6 Por un lado uno de los div va a contener la imagen y por el otro, el otro div va a contener los botones. Nuestro segundo botón, el correspondiente al formulario, lo vamos a rodear con una etiqueta A. La etiqueta A es la que corresponde a los links para que nos redirija hacia la página a con el formulario que acabamos de crear.